qué tal amigos cómo están reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al curso de español nivel avanzado estamos trabajando con el tema del subjuntivo y este tema corresponde lógicamente a un nivel de español bastante bastante avanzado Esta es nuestra clase número 13 relacionada con el uso del subjuntivo en español así que yo espero que eh, para el estudio de este tema tan importante en español llevemos las secuencias de la clase número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Porque recibo muchas preguntas, créanme que este es uno de los temas que, que genera más inquietudes y recibo bastante correo, lo cual agradezco muchísimo. Y eh, a veces me preguntan algo muy particular, y digo, bueno, es este tema recuerdo que lo vi en la clase número 1, él está en la clase número 5 es pues en la clase número 8 entonces es muy importante que sigamos la secuencia de todos y cada uno de los aspectos relacionados con este modo porque si sí, eh, tiene tiene muchas cosas bastantes excepciones verbos irregulares y Muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Así que es una sugerencia personal que, eh, que les hago, que ojalá empecemos el tema del modo subjuntivo, el estudio de este tema desde el video número uno y sigamos la secuencia. Van a ver que eh, va a quedar mucho más claro los diferentes conceptos que estamos manejando en este tema. Muy bien, comenzamos. Esta vez, en esta ocasión vamos a hablar acerca del pretérito perfecto o el antepresente, el modo subjuntivo. Y también va a ser un, una clase eh, bastante especial, porque yo quiero que estén concentrados, que presten mucha atención a la explicación que, que, que les voy a dar acerca de este pretérito imperfecto o el antepresente, también se le llama. Ya que si tenemos el modo, o si sea, hablamos del modo indicativo, que es algo el, el, el modo que empleamos para eh, cosas reales, el el subjuntivo lo vamos a, a, a utilizar como esos eventos como hipótesis que pueden ser o no pueden ser así que es el, el subjuntivo algunas personas lo llaman que es el modelo irreal de lo que todavía no se realiza entonces requiere un poco de concentración y que prestemos mucha atención en los conceptos que vamos a estudiar para manejar correctamente eh, ese subjuntivo yo pienso que la estructura no es tan complicada, la, la estructura del subjuntivo no es complicada. Una de las cosas, digamos, que confunde bastante es cuándo usarlo y cuándo usarlo correctamente. Así que empezamos. Muy bien, siempre hemos dicho que el subjuntivo lo vamos a eh, utilizar en esas cláusulas compuestas donde yo tengo una cláusula principal, donde tengo... Eh, un verbo principal que tiene una expresión que manifiesta un deseo una preferencia una emoción una negación una duda una posibilidad una necesidad eso tiene que estar muy claro tiene que estar eh, bien solidificado en el uso del subjuntivo luego vamos a tener um, un que y luego vamos a tener una segunda eh, cláusula y el verbo de la cláusula subordinada o de la segunda cláusula casi siempre va a estar en el modo subjuntivo así que siempre me gusta hacer énfasis en esto porque el tema del antepresente va a, vamos a trabajar bastante en esto muy bien, entonces empezamos, dice muy importante el pretérito perfecto o el antepresente que son dos nomenclaturas diferentes pero que significan lo mismo del modo subjuntivo ese es un tiempo compuesto a mí personalmente cuando me hablan de un tiempo compuesto inmediatamente relaciono tengo que tener un auxiliar en español que en este caso es el verbo haber y vamos a tener un participio pasado que vamos a hablar en esta clase, el pretérito perfecto o antepresente del modo subjuntivo se va a utilizar de la misma manera como se usa el presente del subjuntivo que estudiamos en el capítulo 1, así que este presente del subjuntivo del primer capítulo tiene que estar muy bien claro, tiene que estar bien fundamentado para poder comprender este tiempo del pretérito perfecto bueno, los vamos a emplear en cláusulas subordinadas o sea, la segunda cláusula, después del que o dependientes para referirnos a situaciones o hechos no reales o que aún no se han realizado aquí lo puse en mayúscula y me disculpan porque las mayúsculas cuando uno escribe todo en mayúscula sobre todo en el internet quiere decir que uno está gritando entonces, pero aquí yo no, no, no lo hago como grito lo hago para eh, que quede claro la explicación de cuándo usarlo y dice aquí vamos a usar una cláusula subordinada depend o dependiente para referirnos a cosas o situaciones o hechos no reales no reales o que aún no se han realizado falta por realizarse y no sabemos si se van a realizar o no esta más adelante voy a, le repito esta diapositiva porque aquí está el secreto de esta clase también es importante recordar que la expresión en la cláusula principal por lo regular está en presente del indicativo o en un tiempo futuro no se preocupe si hay muchas cosas que no entendamos en este momento quiero que continuemos, veas todo el video veas los ejemplos y luego vuelves a ver el video y tengo la certeza que cuando veas el video dos tres veces va a estar mucho más claro estos temas hay que estudiarlos repasarlos repasarlos y eh, va, van a quedar más claro cada vez que veamos este video. muy bien entonces, entonces tenemos el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo es un tiempo compuesto lo dijimos y vamos a necesitar el verbo auxiliar haber que lo vamos a formar de la siguiente manera. Yo tengo el presente del subjuntivo del verbo auxiliar haber más un participio pasado del verbo de la segunda cláusula o de la cláusula subordinada. Por ejemplo, yo digo, mi mamá duda, esta es la primera cláusula, duda que, y esta va a ser la cláusula subordinada, yo haya limpiado la cocina. Aquí este haya es el subjuntivo del verbo haber y limpiado es el participio pasado. Mi mamá duda que yo haya limpiado la cocina. La primera cláusula, mi mamá duda. Aquí está expresando una duda. Hay un que, por lo tanto, vamos a usar el subjuntivo. Y que yo haya limpiado la cocina. Una vez más, el verbo auxiliar, haber. Y limpiado es un participio pasado. Otro ejemplo, dice: Yo espero que tú hayas comprado un buen queso. Yo espero que tú hayas comprado un buen queso. Dos, tú esperas que tu maestro te haya dado una A. Tú esperas que tu maestro te haya dado una A. Ahora tenemos el pretérito perfecto cuando te presente el modo subjuntivo, que es un tiempo compuesto con el verbo haber. Vamos a ver este presente subjuntivo del verbo del auxiliar haber. Aquí yo tengo que yo haya, que tú hayas o que vos hayas. Aquí para el vos va a cambiar. Y ese es uno, uno de los temas que, digamos, me llama la atención porque el vos como pronombre se usa muchísimo en Centroamérica y en Sudamérica, en muchos países. Personalmente yo uso el vos todo el tiempo. Con, con mis hermanos, cuando, cuando hablo con ellos, mi mamá, siempre estamos hablando usando el vos así que es un tema eh, que digamos no le hemos dado la importancia necesaria pero cuando tenga la oportunidad de visitar un país de estos se van a dar cuenta que es un pronombre que tiene mucho mucho uso en la vida diaria lo digo por mi caso personal casi yo no uso el tú no uso el usted bastante pero principalmente uso el vos entonces va a cambiar, digo, que, que tú hayas, pero que vos hayas. Ahí va, va a cambiar la conjugación. Bueno, que él, ella o que usted haya, que nosotros, nosotras hallamos, que vosotros, vosotras halláis, que ellos, ellas o que ustedes hayan. Y luego va a tener un participio pasado, que es amado, amar, comido, para comer, servido, servir, caminado, que es de caminar, bebido, de beber y subido, de subir este es el participio pasado de lo cual vamos a hablar más adelante, bueno, ahora ¿qué es un participio pasado? bueno, el participio pasado es la forma no conjugable del verbo que funciona como un adjetivo, así de sencillo entonces, en español los verbos forman su participio pasado con base en las terminaciones ar, er, ir y son los que funcionan exactamente como en inglés digo, los verbos regulares terminados en ar forman su participio pasado terminado en "-ado", como cantar, cantado, bailar, bailado. Los verbos regulares terminados en "-er", o "-ir", forman su participio pasado con la terminación "-ido". Comer, comido, ser, sido, dormir, dormido, ir, ido. Así que básicamente ese es el concepto de los participios pasados. Pero, pero también para tener en cuenta algunos de los participios pasados eh, en, en español son irregulares Para, en este caso no hay reglas lo único que hay que hacer es memorizarlos también quiero decir que eh, frente al uso de este de sus participios pasados irregulares eh, los hablantes nativos tienen bastantes errores porque los, los conjugan mal y eh, es importante que los reconozcamos y que los usemos correctamente eh, personalmente también quiero compartirles que cuando yo preparo estas clases tengo que estudiar bastante y es exigente en el sentido de que hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y lógicamente yo no quiero cometer algún error <coughs> dentro de mi clase pero pero como hablante nativo me, me, también tengo mis dudas, muchas dudas porque es un tema un poco complejo así que en el momento en que usted comete un error no se preocupe está bien pero eh, es un tema bastante bastante complejo que va a hacer la diferencia una vez uno maneja el modo subjuntivo de una forma correcta van a ver la diferencia del nivel de español que tenía antes del subjuntivo y después del subjuntivo a nivel auditivo a nivel de comunicación a nivel de lectura y por supuesto a nivel de escritura así que bueno vamos a aprender los participios irregulares para abrir la gente dice abrido no es abrido es abierto para cubrir dicen cubrido no es cubrido es cubierto para decir decido sería pero no es decido es dicho para escribir no es escribido es escrito para hacer no es ha es hecho para imprimir que es muy común la gente dice imprimido no es imprimido es impreso para morir, morido. No se dice morido, se dice muerto. Para traer, traído. Para poner, algunos, los niños dicen ponido, no es ponido, es puesto. Para podrir, podrido. Resolver, algunas personas dicen resolvido, no es resolvido, es resuelto. Para romper, algunas personas dicen rompido, pero no es rompido, es roto. Para ver... Visto, para volver, se, eh, como error diríamos, volvido, pero no es volvido, es vuelto. Para leer, leído y para oír, es oído. Una vez más, eso hay que aprenderlo de memoria. Abierto, cubierto, dicho, escrito, hecho, impreso, muerto, traído, puesto, podrido, resuelto, roto, visto, vuelto, leído y oído. Muy bien, a continuación traigo una información muy importante. Yo puedo decir que esta es otra de la segunda parte más importante de esta clase y corresponde a la pregunta de cuándo vamos a utilizar el pretérito perfecto o el antepresente el modo subjuntivo en español, que pienso que es la, el desafío más grande que tenemos porque nosotros nos podemos aprender las estructuras de, de cualquier tipo verbal y en el caso del subjuntivo la pregunta es cuándo debo usarlo correctamente entonces para saber cuándo voy a usarlo tengo que tener en cuenta estas eh, estos tres casos el primero para referirnos a un pasado inmediato o sea algo que acaba de, de ocurrir yo digo mi madre no está en, en la casa seguramente haya salido mi jefe no está en la oficina tal vez se haya ido a descansar entonces aquí fue un paso inmediato la persona acaba de, de hacer la acción o la acción acaba de suceder en el caso de mi madre no está en la casa seguramente haya salido estaba aquí hace cinco minutos pero salió, seguramente haya salido mi jefe no está en la oficina estaba hace ratico pero ya no, tal vez se haya ido este es el primer caso para referirnos a un pasado inmediato que es la primera eh, opción que yo tengo para el uso del eh, pretérito perfecto o antepresente segundo también lo vamos a utilizar para referirnos a un periodo de tiempo no acabado cuando todavía digamos la acción no se ha terminado cuando me refiero a hoy, a esta semana, a este mes por ejemplo, es extraño que mi padre no me haya enviado el dinero de este mes el tiempo todavía no, no, no ha concluido no se ha acabado y es un periodo de tiempo que todavía está eh, ocurriendo es muy raro que mi esposa no me haya llamado en todo el día el día no se ha terminado y dice es muy extraño que mi esposa no me haya llamado en todo el día y tercero para referirnos a experiencias sin referencia temporal o sea no hay una eh, no hay una referencia temporal específica o muy clara. Y voy a decir, por ejemplo, Luisa habla muy bien el alemán. Tal vez, allí hay una duda, tal vez ella haya vivido en Alemania por mucho tiempo. Pero ¿cuánto es mucho tiempo? Yo diría que es una referencia temporal que no está clara o que no existe. Haya vivido mucho tiempo, pueden ser dos años, pueden ser dos meses, pueden ser seis meses. Entonces eh, vamos a tener en cuenta esa referencia temporal. Su hijo cocina muy bien. Tal vez él haya estudiado en una excelente acad academia de cocina. Cocina muy bien. Tal vez él haya estudiado por cuánto tiempo. Seis meses, dos años, tres años, no sé. Y hay una experiencia sin una referencia temporal específica o concreta. Esos tres... Eh, digamos condiciones para el uso de el antepresente o el pretérito perfecto del subjuntivo tienen que ver con tiempo y si analizamos son tiempos tiempos eh, inmediato un tiempo que no acaba o una experiencia sin referencia temporal concreta si yo tengo en cuenta eso claramente voy a poder usarlo correctamente les voy a dar muchos ejemplos y vamos a estar hablando acerca de, de, de, de esto y por eso reitero es esta clase el modo subjuntivo es una cuestión de analizar de hacer varios ejercicios de escuchar de leer y de identificar cómo y cuándo usamos este subjuntivo así que una vez más referirnos a un paso inmediato para referirnos a un paso de tiempo no acabado y para referirnos a una experiencia sin referencia temporal muy bien vamos a empezar con los verbos terminados en ar digo, ojalá que ellos hayan apoyado a su padre en ese momento tan difícil ojalá que ellos hayan apoyado a su padre en este momento tan difícil, este puede ser un tiempo no acabado eh, el momento tan difícil se puede prolongar, entonces como es un tiempo no acabado, dice ojalá y usamos el ojalá para el subjuntivo, que ellos hayan apoyado a su padre en ese momento tan difícil otra cosa a la que a la que yo me enfrento como profesor cuando hago estos ejemplos es que las oraciones están fuera de un contexto y lo cual hace más difícil identificar si es un si es un, eh, un pasado reciente si es un, una experiencia todavía dentro de un tiempo que no ha terminado o si es una experiencia dentro de un tiempo que no es específico a veces es difícil pero cuando la oración está dentro de un contexto está dentro de un diálogo créanme que eh, va a ser más fácil identificar cuándo usar este antepresente bien número 2 probablemente ellos no se hayan levantado todavía todavía es un tiempo no acabado puede ser que aún estén durmiendo el tiempo no ha terminado digo probablemente ellos no se hayan levantado todavía 3. yo deseo que tú hayas tomado una buena decisión, es un pasado inmediato, ya alguien tomó una decisión compró eh, o una persona por ejemplo dijo no no quiero trabajar más en esta empresa, me voy bueno, yo deseo que tú hayas tomado una buena decisión ese ha sido un pasado que algo que pasó hace poquito, algo reciente es un pasado inmediato, voy a usar el hayas tomado es el antepresente número 4 eh, ahora continuamos con los verbos enar. la maestra espera que sus estudiantes hayan estudiado para el examen final este es un pasado inmediato Llegó la hora del examen y ella espera que en el pasado anterior o hace poco hayan estudiado para el examen final dentro de la interpretación que yo le doy. De pronto si tengo esta oración dentro de un contexto, la razón puede ser diferente, pero como una oración aislada es la razón más clara que yo veo. La maestra espera que sus estudiantes hayan estudiado mucho para el examen final. 5. El coreógrafo espera que sus estudiantes hayan bailado muy bien durante la audición también es un pasado inmediato eh, está un coreógrafo que llevó a sus estudiantes a, a una audición y se dice bueno el coreógrafo espera que sus estudiantes hayan bailado muy bien durante la audición siendo una, un pasado inmediato algo que acabo de pasar número 6 tú quieres que él haya ganado mucho dinero es una experiencia sin referencia temporal tú quieres que él haya ganado mucho dinero que él haya ganado dinero, ¿cuándo? Bueno, espero que él haya ganado mucho dinero, allí no hay un tiempo específico continuamos con el número 7, con los verbos terminados en r. Er. mis amigos dudan que ellos hayan aprendido a hablar chino en dos meses, bueno el chino es un idioma muy complejo no lo vas a aprender en dos meses, por eso mis amigos dudan que ellos, otras personas, hayan aprendido a hablar chino en dos meses es un periodo de tiempo no acabado, podría ser dentro de la interpretación que yo le doy en, a esta oración independiente también puede ser, eh, a ver, si fuera un tiempo eh, pasado, una, un pasado o reciente, mis amigos dudan que ellos hayan aprendido a hablar chino en dos meses bueno, en este caso yo le doy como periodo de tiempo no acabado 8 nosotros deseamos que tú hayas vendido tu carro viejo y que te hayas comprado uno nuevo tengo hayas vendido hayas comprado y es una experiencia sin referencia temporal nosotros deseamos que tú hayas vendido tu carro lo vendiste cuando no sé y que tú hayas comprado tú compraste un carro cuando es un es una experiencia sin referencia temporal quiero que prestemos atención a los participios pasados aprendido vendido comprado en el número 9 tenemos él espera que tú hayas entendido participio entendido que tú hayas entendido muy bien este tema es un pasado reciente cuando se acabe la clase de esta clase de español yo digo yo espero usando cambiando el pronombre él por yo yo espero que tú hayas aprendido muy bien este tema una vez se termine la clase es un pasado reciente digo espero que tú hayas aprendido muy bien este tema us usándolo como un pasado reciente continuamos con más verbos terminados en er número 10 nosotros deseamos que ustedes hayan tenido una excelente unas excelentes vacaciones <ríe> es un pasado inmediato por ejemplo los alumnos después del de descanso del fin de año escolar vuelven a la escuela al año siguiente y los profesores y los directores dicen nosotros deseamos que ustedes hayan tenido unas excelentes vacaciones como un pasado inmediato porque las vacaciones se terminaron y han empezado eh, a estudiar de nuevo por eso decimos esta oración nosotros deseamos que ustedes hayan tenido unas excelentes vacaciones 11 yo deseo que ellos hayan sido buenos, tu, buenos tu, tutores aquí tenemos una experiencia sin referencia temporal es una actividad, yo deseo que ellos hayan sido en el pasado unos buenos tutores pero no hay una eh, referencia temporal una vez más digo yo deseo que ellos hayan sido buenos tutores 12, Tú esperas que el accidente haya sido leve es un pasado reciente por ejemplo alguien tuvo un accidente y dice bueno tú esperas que el accidente haya sido leve que no haya sido muy grave como un pasado muy reciente a continuación tenemos algunos verbos terminados en ir como decimos dudamos que ellos hayan discutido todas las cláusulas del contrato el verbo está discutir eh, y tenemos una duda D dudamos nosotros dudamos que ellos hayan discutido todas las cláusulas del contrato como un pasado inmediato algo que acaba de pasar 14 Luis espera que ellos no hayan subido ese video al internet es un pasado inmediato Luis espera que ellos no hayan subido aún o todavía eh, ese video al internet porque se acaba de grabar puede ser un pasado reciente, un pasado inmediato y 15, ella no cree que tú hayas asistido a clase hoy como un tiempo no acabado hoy, ella no cree que tú hayas asistido a clase hoy muy bien otros ejemplos con los verbos terminados en ir 16, no es verdad que ella haya ido a trabajar enferma es un pasado inmediato, no es verdad que ella haya ido a trabajar enferma, algo que acaba de ocurrir Y aparece que, ha, que ella haya, subjuntivo, la auxiliar, haber ido, participio pasado al verbo ir 17. Ellas no creen que ustedes hayan vivido tantos años en Europa Es una experiencia sin referencia temporal, tantos años, pero no hay un, no hay un, una, eh, un tiempo específico 18. Deseamos que Luisa haya cumplido todos sus sueños. Es una experiencia también sin referencia temporal. Deseamos que Luisa haya cumplido todos sus sueños de su vida. Entonces, es, aquí no hay un tiempo específico, no hay una, una referencia temporal. Muy bien. Ahora tenemos que el pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo es el tiempo compuesto y esta fue la diapositiva que yo les dije que, le, que se la repetía más adelante porque es muy importante tenerla en cuenta este pretérito perfecto o el antepresente del modo subjuntivo se va a utilizar de la misma manera que se usa el presente del modo subjuntivo que estudiamos en el primer capítulo el presente del subjuntivo van a ver por qué más adelante lo vamos a emplear en las cláusulas subordinadas o dependientes para referirnos a cosas, situaciones o hechos no reales o que aún no se han realizado. También es importante recordar que la expresión en la cláusula principal, por lo tanto, por lo regular, esté en presente el indicativo o en tiempo futuro. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo, lo, lo nuevo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Si yo tengo Yo dudo que Luis haya acabado su trabajo escolar. Yo dudo que. Aquí hay un presente indicativo. Yo dudo. Verbo dudar que Luis haya acabado su trabajo escolar es un pasado reciente yo dudo que Luis haya acabado su trabajo escolar eh, en ese caso si el, cuando estu en la clase número 1 o 2 que estamos hablando del subjuntivo en el tiempo presente si no está claro ese tema cuando aquí en los tiempos compuestos vamos a tener dificultad Así que es importante que cada clase esté muy bien eh, fundamentada porque esa clase va a ser la base para los temas que van más adelante. Y este es el primer tema de los temas compuestos. Luego vamos a ver otro, otros temas que eh, requieren un poco más de estructuras, yo diría un poco más complejas. Así que es importante recordar que cada tema tiene que quedar muy claro. Vamos a otro ejemplo. Luis y Su desean que ellos hayan terminado su trabajo. Aquí en presente el indicativo. Luis y Su desean. Ellos desean que ellos hayan terminado su trabajo. Es una experiencia sin referencia temporal. Una vez más, quiero comentar que estas oraciones independientes, pues, eh, de alguna manera... Eh, lo ponen o no a dudar si es ¿cuál es la justificación si es un pasado reciente si es una, un tiempo que aún no ha terminado o si es una experiencia sin referencia temporal y aquí dice luis desea luis y sus desean que ellos pueden ser otras personas juan luis sus primos que ellos hayan terminado su trabajo y tengo presente el indicativo Betty espera que sus amigos hayan descansado bastante. Betty espera, es un presente el indicativo. Betty espera que sus amigos hayan descansado bastante. 4. Eh, nosotros dudamos que Diana haya conseguido empleo. Nosotros dudamos, es el presente el indicativo. Nosotros dudamos que Diana haya conseguido empleo. Es una referencia, eh, una experiencia sin referencia temporal. Todavía no sabemos. Y 5. Tú esperas que Tim haya perdido unas cuantas libras. Tú esperas, aquí en presente el indicativo, que Tim haya perdido unas cuantas libras. Es una experiencia sin una referencia temporal. 5. Continuamos con el número 6. Ah, aquí viene la, la, lo nuevo. Yo viajaré a Cali. Aquí hay un futuro del indicativo. Estamos hablando de un indicativo, es sencillo. Yo viajaré a Cali cuando haya terminado mi carrera y esa segunda cláusula va a aparecer como una experiencia sin referencia temporal 7 vamos a decir ellos se casarán cuando hayan ahorrado mucho dinero, ellos se casarán es un futuro del, del indicativo cuando hayan ahorrado participio pasado ahorrar ahorrado suficiente dinero y es una, una experiencia también sin referencia temporal cuando hayan ahorrado suficiente dinero 8. Betty tendrá, futuro el indicativo, Betty tendrá, Betty tendrá hijos solo cuando ella se haya casado. Aquí también hay una experiencia sin referencia temporal, porque cuando ella se haya casado, cuando no sabemos. 9. Ellos tomarán el examen cuando hayan estudiado bien. Ellos tomarán, futuro el indicativo, el examen cuando hayan estudiado bastante o bastante estudiado bien, perdón, es una experiencia sin referencia temporal. Y número 10, tú harás dieta cuando hayas ganado unas 50 libras más. Tú harás, está en el futuro el indicativo, tú harás dieta cuando hayas ganado unas 50 libras más. Esta es una experiencia sin referencia temporal. Muy bien, ahora tenemos eh, ejercicio y nos dice: usemos el presente perfecto o antepresente del subjuntivo para responder las siguientes preguntas 1 encontró Luisa el celular este es un paso inmediato encontró Luisa su celular ojalá que Luisa lo haya encontrado va, vamos viendo que eh, entre más ejercicios hagamos va teniendo más sentido ojalá que Luisa lo haya encontrado 2 les fue bien en la prueba o en el examen de hoy es un tiempo no acabado les fue bien en la prueba o el examen de hoy vamos a decir bueno nosotros esperamos que nos haya ido bien bueno nosotros esperamos que nos haya ido bien 3 leila te trajo los zapatos que le pediste prestados prestado perdón es un pasado inmediato los trajo o no los trajo algo que acaba de suceder. Yo espera. Yo espero que Leila me los haya traído. Los se refiere a los zapatos. Me a mí. Yo espero que Leila, Leila me haya traído los zapatos a mí. 4. No ha llovido en tu finca. Es una experiencia sin referencia temporal. No ha llovido cuando. No nos dicen. Y dice, no. Es una lástima que no haya llovido, ya que lo necesitamos, ya que lo necesitamos. Cinco, ¿se cayó tu abuelita en el mercado? Es una pregunta y es un pasado inmediato, acabo de pasar. ¿Se cayó tu abuelita en el mercado? Sí, es una pena que mi abuelita se haya caído en el mercado, Aquí se cayó. Está como verbo reflexivo. Sí, es una pena que mi abuelita se haya caído en el mercado. Seis. Ya te arreglaron tu computador. Es un pasado inmediato. Y vamos a decir, no. No creo que me lo hayan arreglado todavía. No, no creo que me lo hayan arreglado todavía. Siete. Ya salió tu suegro del hospital después de la cirugía es una experiencia sin referencia temporal vamos a decir nosotros esperamos que él haya salido del hospital nosotros esperamos que él haya salido del hospital 8 tus amigos trajeron las bebidas para la fiesta un pasado inmediato yo espero que mis amigos hayan traído las bebidas yo espero que mis amigos hayan traído las bebidas 9 fue tu esposa a la farmacia un pasado inmediato yo espero que mi esposa haya ido a la farmacia yo espero que mi esposa haya ido a la farmacia tenemos ahora el ejemplo número 10 y el banco les aprobó el crédito a tu padre puede ser un pasado inmediato si yo lo aprobó no yo espero que el banco haya aprobado el crédito a mis padres. Yo espero que el banco haya aprobado el crédito a mis padres. 11. ¿Conoces a alguien que se haya leído todos los clásicos? Puede ser una experiencia sin referencia temporal. No, no conozco a nadie que se haya leído todos los clásicos. Que se haya leído todos los clásicos. 12 ayer yo estuve con luis en el estadio de fútbol ayer puede ser un pasado inmediato yo dudo que hayas estado con luis en el estadio él está en perú yo dudo que hayas estado con luis en el estadio él está en perú 13 Sí, yo ya dejé de fumar es una experiencia sin referencia temporal nos alegra mucho que tú hayas dejado de fumar. Nos alegra mucho que tú hayas dejado de fumar. 14. Mi esposo o mi esposa ha perdido mucho peso. Es una experiencia sin referencia temporal, no sé exactamente. Me complace que tu esposo o que tu esposa haya perdido mucho peso. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 13 del uso del subjuntivo en español. Una vez más quiero comentar que este es un tema, eh, digamos que tenemos que analizar muchas oraciones o muchos ejemplos a un nivel abstracto y que también tengamos en cuenta el contexto, bien sea a nivel de un párrafo, de, de, de un texto escrito o un diálogo que nos va a ayudar o nos va a facilitar eh, para saber cuándo usar correctamente el subjuntivo. Así que eh, esta clase de, de, de, de, del subjuntivo yo no la puedo explicar en un video de, de 15 minutos o 30 minutos. Es un tema que tiene bastante exigencia y necesitamos trabajar, trabajar y seguir trabajando fuertemente con muchos ejercicios eh, para poder lograrlo eh, de, de una forma efectiva de una forma correcta así que la motivación es que sigan trabajando y una vez aprendamos a usar correctamente el subjuntivo van a ver que su nivel de español va de un nivel avanzado a un nivel bastante superior así que es una buena motivación para que sigan trabajando que sigan estudiando este tema tan importante en español También quiero recomendarles que por favor se suscriban al canal que es totalmente gratis también quiero invitarlos a que comenten y compartan con sus amigos y también que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado también te pido que active la campana de notificaciones para que te lleguen los mensajes de alerta cada vez que subimos un nuevo vídeo Espero verte en la próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, eh, escríbeme a mi correo o deja tu comentario aquí en la, ca en la, en la caja de comentarios. También dejarte mis eh, redes sociales para el canal de español en YouTube, en Facebook, en Twitter y en inglés también para el canal de inglés que tengo, así que agradecerte el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase, hasta pronto amigos.